Bienvenidos a las 12 de los noticieros.tv. El día de hoy desde Orlando, Florida, en el Consulado de México en Orlando, con Isabela Aguilera Yolanda Holanda Bernard, nuestra representante de los Consejos Agroalimentarios de México. Isabela, eh, tu papel protagónico como mujer líder en Chiapas y hoy en la comunidad de Florida. Es significativo por el tema de atención a las comunidades migrantes infantiles sobre todo. Hoy que estamos inmersos en un tema de atención a la migración, creo que antes de atender a la migración tienes que atender a las causas. Y tú estuviste atendiendo causas como titular del DIF en Chiapas con alto grado de eficiencia. Platícanos un poco qué es, primero qué te encontraste y después... ¿Cómo empezaste a hacer escuelas modelo para atender al final de cuentas esas causas en donde el al alfabetismo y las faltas de oportunidades para los niños y para los propios migrantes eran pues, el día a día de tu comunidad? Sí, eh, bueno, bienvenidos antes que nada, Jolie. Gracias, gracias está muy amable. Saludo a todos los que nos estén viendo. Mira, eh, efectivamente, ¿qué, ¿qué nos encontramos ahí? Eh, una migración que es muy compleja de tener. De hecho, prácticamente la migración ha existido a través de toda la historia de todos los tiempos sí. del mundo. Lo que hay que hacer es comprender la migración y atenderla, y atender las causas, como bien dices. A nosotros en Chiapas, como receptores de mucha migración, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Y lo voy a explicar rapidísimo. Eh, de Centroamérica venía mucho de Guatemala, El Salvador, Honduras muy poquito de Nicaragua y hacia más al sur, pero principalmente los tres primeros y cruzaban por, por la frontera de México vía Chiapas y ya se venían al norte pero sí se quedaba un grupo grande de dos formas una era que sí había permisos de jornaleros migrantes de Guatemala que iban a piscar café a, al sur de Chiapas y nos encontrábamos con que muchos niños estaban trabajando con sus papás. Sí. Si quieres, por tradición, porque así lo hacen en sus casas. Pero dijimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está eh, la atención y el derecho del niño? Entonces, eh, nosotros trabajamos mucho con UNICEF y trabajamos con los cónsules de esos países ahí para ver cómo se les atendía. En primer lugar, bueno, eh, fue un trabajo de muchos meses, pero se lograron hacer eh, escuelas también con la Secretaría de Educación. Eh, escuelas eh, para los niños que tenían que ir a la escuela en lo que los papás trabajaban. O sea, primer, Ante todo, el derecho de la infancia. Claro. Número dos, el derecho a la identidad, que lo trabajamos también en el dif con UNICEF, de que si había niños nacidos en Chiapas, aunque sus papás fueran de Guatemala o de cualquier otro lado, ellos tenían derecho a la identidad y se podían registrar en Chiapas. Y número tres, también el tema de la alimentación. Otro fenómeno que trabajamos mucho es los jóvenes chiapanecos que se venían a Estados Unidos a trabajar y que dejaban sus, sus poblados. Entonces, como un proyecto para contención de la migración juvenil hacia acá, es que trabajábamos haciendo huertas con los jóvenes. Y eran, eran pequeñas eh, propiedades, pero ahí tenían que trabajar todos los jóvenes, esos huertos, lo, el, usufructo de, de esos huertos era para los jóvenes en las mañanas que ellos lo trabajaban y en la tarde nosotros hacíamos proyectos culturales y educativos con ellos se veía dentro del, de la localidad en donde trabajamos abrir algún espacio de cine de teatro en donde ahí podían aprender clases de pintura o de cualquier arte plástica para que ellos tuvieran actividades tanto en la mañana como en la tarde fuera a bajo costo tenían actividades culturales los jóvenes y niños de esa comunidad y lo poquito que ingresaba pues era también para este grupo de jóvenes y creo que dio buenos resultados ¿qué pasa? es que a veces hay poco tiempo y hay que replicar este modelo pero claro. sí te puedo decir que sí fue efectivo Isabela, eh. lo platicas muy fácil pero antes debieron ustedes detectar esas causas de la migración sí. y ahorita señalabas dos muy específicas el primero es que muchos de los niños migrantes no tienen una identidad propia entonces ustedes como Estado los dotaron de una identidad que creo que ese es el primer fenómeno sí. y el segundo es que la cultura de nuestros países de todo Mesoamérica es la, el trabajo en común o sea llevan a los hijos a la sí. esposa entonces tuvieron que romper esas barreras eh, para poder atender ahora sí los derechos de la infancia y esas barreras, me platicabas, que las rompieron generándoles valor en la producción, sí. identificando oportunidades de vender mejor su producto a, a causa de que tuvieran que sus hijos estudiar o estar separados de la producción. Exacto. De hecho, eh, para poder certificar el café libre de trabajo infantil, se tuvo que hacer eso. Claro. Y muchas, entre fincas de café o cooperativas de café, si bien a un principio costó un poquito de trabajo y fueron muchas reuniones de trabajo con ellos para que aceptaran porque finalmente un niño de 10, 12 años genera volumen de producción de la pizca claro, de claro, café claro. y muchas veces se lo pagan por quintal entonces eh, se vio que al certificarlo y tener libre trabajo infantil el café lo podían vender a un mejor precio. El café de Chiapas, tengo eh, entendido hasta donde nosotros trabajamos, que fue en el, de 2006 a 2012, eh, casi todo se exportaba a Europa. Y sí le daban ese valor agregado a que fuera libre trabajo infantil. Y yo creo que no nada más en el café pasa esto, sino en muchos productos en México. Estás próxima a escribir un libro en donde platicarás, digo, sí. porque es importante para sí. nuestro México alimentario... Eh, bien señalabas tú, los tiempos en, en, en el gobierno son tan cortos que para proyectos que traen ahora sí una historia de, de siglos muchas veces este, es muy difícil romperlos entonces hay que contar esas historias es, cuéntanos un poco de tu proyecto so, Lo, sobre todo en el tema de educación son de los primeritos que, que les comento porque de hecho tiene he estado escribiendo algo sobre el tema de la mujer, violencia de la mujer, los derechos de la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero recién precisamente platicando muchos temas que no incluía en esta parte de escribir con la mujer, quiero escribir muchas cosas que hicimos, que creo que es importante porque se llevaron mucho tiempo, muchas mesas de trabajo, de, de ideolo, eh, idealizar y, y ver cómo implementamos tales o cuales programas que no fue fácil pero si ya hay experiencias y tú las cuentas y dices el cómo lo haces y tal vez incluso hacer hasta un organigrama de qué hicimos, cómo lo hicimos, dónde lo hicimos sí. y cuál fue el resultado creo que va a ser más fácil para otras personas que inician este, que sepan por lo menos que lean y digan ay mira aquí hay una experiencia la voy a leer y de qué se trata. Entonces si sí quiero compartir esos conocimientos que fueron a través de muchos años, hubo un programa que se llamó todos y todas a la escuela con unicef que le encantó UNicef, el modelo que nosotros desarrollamos a través de, desde que él fue presidente municipal y luego eh, en el DIF municipal y luego estatal fueron eh, más de ocho años de trabajo en donde ya UNICEF lo adoptó y ya lo, lo implementaron en, situaciones, en otros países, de hecho a mí me da mucho gusto. Entonces sí, tenemos que eh, traspasar esa, eh, esa información eh, porque nos ahorramos muchos años de aprendizaje. Sí, claro. sí, Hoy desde la comunidad en Florida, que estás en la representación consular acompañando a tu marido, pero con temas propios y un activismo muy importante, ¿qué podemos esperar de Isabel a los mexicanos? Pues seguimos viendo muchos problemas aquí, muy dolorosos, que también veíamos en Chiapas, pero es un poquito diferente la dinámica. Allá nos tocaba atender nosotros eh, niñas de Centroamérica que eran eh, siendo de, víctimas de tráfico humano, víctimas de muchos abusos y de, de maltrato, de maltrato familiar también. Entonces, el tema de la concientización, de la educación, pero también de, de enfocarnos en que las personas que sufran de, de maltrato, y de acoso o de violaciones a sus derechos humanos tienen que denunciar. Decir, este, en el DIF hicimos nosotros eh, procuradurías municipales, porque dijimos, a ver, si nos cuesta trabajo, ir a nuestra cabecera municipal a un trámite, pues tampoco menos voy a denunciar yéndome hasta la capital, cuando fui maltratada, violentada o, o, se, o algo me hicieron a 12 horas de la capital. Entonces lo que hicimos es que se, se municipalizó. Y por otro lado, este, un día de tantos, que es parte de lo que quiero compartir, eh, metimos una denuncia en un municipio del centro del estado, y el fiscal era hombre y le dijo: Ay, seguramente te lo merecías, por eso te sí, golpearon, por sí, eso bueno. esto. Por eso. Entonces dijimos: eh, Mientras haya fiscales o ministerios públicos que no comprendan, pues entonces apoyemos también a que sean sea mujeres, entonces, claro, un poco más sensible, No el 100%, no el 100% de, de mujeres son sensibles, no el 100% de los hombres son insensibles y no, no comprenden el tema pero sí es un poco más el empático y más fácil que la mujer denuncie ante una mujer que ante un hombre. Entonces sí, este, mi esposo, eh, mi procuradora de la mujer, que dependía del DIF, la jaló y dependió de la Procuraduría de Justicia y la volvió fiscal y a las mujeres procuradoras que dependían del DIF se volvieron ministerios públicos ya con el tema de que ellas podían meter la denuncia directamente. Entonces se avanzó mucho en ese tema. Y pues también. felicidades por tu trabajo y hoy por todo este activismo que y estás teniendo. Y aquí también se vive, aquí recibimos mexicanos, mexicanas que son víctimas de trata uh -huh. y entonces también aquí pues con lo poquito que apoyo y que sé, con mi experiencia que viví allá y con grupos muy interesantes de Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, estamos trabajando aquí en apoyo de la comunidad, sobre todo de las mujeres que han sido víctimas de violencia, de acoso, de violencia sexual o de trata. Gracias. De abuso. Yolanda, sí. hoy te estrenas como representante en Florida de los Consejos Agroalimentarios de México. Eh, en esta inmersión en el México alimentario, desde luego, eh, con ese activismo y amor a tu, a tu país, que siempre te ha caracterizado, eh, ¿con qué te enfrentas? ¿Cuáles van a ser tus retos? Es, es complicado, eh, pero no imposible. De hecho, yo les había comentado, Jacobo e Isa, que nosotros tenemos que cambiar nuestro chip, de que tenemos que ser unidos. La unión hace la fuerza y marca la diferencia, como les comentaba allá abajo, aquí se rompen un poquito barreras de, de, de, de, de países, porque todos somos latinos, todos venimos a salir adelante. De hecho, estoy, felicito a Isa, y al consul, porque este es un consulado que se ha caracterizado por ser inclusivo. Aquí hay gente de todos los países y vienen comunidades de todos lados y siempre el cónsul ha prestado al consulado para abrir esas puertas y tener esa, esa empatía hacia los demás. Y como les mencionaba, y como tú lo sabes y todos lo saben que nosotros queremos proyectar a un México diferente, pero necesitamos primero como mexicanos cambiar ese chip de que tenemos que unirnos, montarnos en el barco y ser empáticos. Porque si nos montamos en nuestra lanchita individual, hacemos un barco donde vamos todos remando, pero al final cada quien coge su lancha y se va por su rumbo, no llegas a ningún lado. Tenemos que montarnos en un barco que lleva una proyección y esa proyección nos va a dar una potencialización mundial. Porque México es un país muy productivo, que tiene mucho potencial, pero hay que enfocarlo. Nos vamos a tratar un poquito, que habíamos comentado contigo, en dar un poquito más de educación y proyección para que nuestra gente, nuestras comunidades lo entiendan y se monte en el barco. Y quieran montarse en el barco. Porque cuando tú tienes la herramienta, pero tienes la concientización, todo es viable. Todo es viable. Cuando tú tienes la herramienta y no tienes la conciencia, no sabes qué hacer con la herramienta y el potencial que tenemos, porque ese potencial acabó es de años y años y sexenios y sexenios porque México se ha caracterizado por el ser un país que se ha saqueado y saboteado año o sexenio tras sexenio y, y, y es bien importante que siempre se levanta Siempre tras la adversidad ha demostrado que se levanta, que sale adelante, que es inclusivo, que podemos hacer un cambio y una transformación y una unidad con todos los demás países para poder hacer ese intercambio cultural y de todo lo que se necesite llevar esos productos tan buenos que son muy importantes que vienen de un cultivo, de una tierra que es muy bendecida claro. tenemos tierra bendecida que da frutos espectaculares como el aguacate que es el, el número uno a nivel mundial de Michoacán precisamente que somos orgullosamente sí. michoacanos claro. entonces tenemos mucho que presumir y mucho que aportar a todo el mundo Isabel Aguilera Yolanda Bernard las mujeres en el poder desde el México alimentario Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.